Y a la vuelta capaz que le hacemos un tirito a las bocas a los malecones A la mañana peje y después vemos qué pasa con las bocas sí, Por ahí hacemos la, las dos pescas Estaría buenísimo mostrarles una primera nota de, de pescarilla acá en zona sur Así que ya estamos todos ansiosos ¿no? Estamos ¿también? ansiosos, sí. sí Bueno, yo creo que algunos vamos a levantar ¿Con de mojarra? Tenemos mojarra, sí ah, eso, eso Tenemos lo... mojarra, tenemos aceite de pescado y las cañas Y buenas espiradas. cañas a bordo Así que, bueno, en imágenes les vamos a estar mostrando Gracias, Nick, con gusto ¿eh? Gracias a vos Vamos que viene si sí, peje o oh, sardinita chafalote, chafalote si sí. sí, ahí cuando saltó ya me bueno está la variadita también me parece esto no, y si tengo... es marzo no, no todavía, no está. Ah, está arrancando okay. sardina mira, no chafa chafa bueno van arrimando variada que... que todavía que todavía está acá en las aguas de, de briso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 Vamos Vamos el primero Primero de la temporada Sí, en la bigotera Palito Ahí está salió el primero, como Jesús sí, sí. No, no, está todo bien le, Por lo menos le vemos la, la cara, mira Bastante lindo 19 de marzo El primero La no, valentina el primer teje Vamos, Leo. arriba Muy ¿Eh? oh, bien uh. En Berizo, Nico te invita a pescar toda la variada de verano Bagres de mar, bogas, dorados, patíes y mucho más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 organiza el Club Deportivo Defensores Puerto Quequén. Participá de este importante torneo, comunícate al teléfono 2262-221844 o al 2262-624782 o al 2262-616687. Bueno, se está acercando la temporada de Pejerrey queríamos quería mostrarles algo de lo que nosotros queríamos. Como verán acá atrás mío, tenemos líneas de todo tipo, líneas de, por ejemplo, como verán acá con boyas o yo, líneas con boya con algún formato en particular. Este es un armado convencional pero tiene un armado tramposa, de dos boyas, de tres boyas como es este caso, alguna anita paternoste para aquel que quiera arrancar con una caña corta, a empezar a pescar peje y probar. Tenemos de diferentes tipos, de madera balsa, de poliuretano, de plástico, de televopor, diferentes armados, dos boyas de gotera, tres boyas, cuatro boyas para lo que son boyitas más chicas. Pivoteras eh, individuales, eh, punteros, así que bueno, nada. Cualquier se nos escriben, tienen nuestros datos ahí en pie de la pantalla. La Unión Pesca presenta sus nuevos productos. Excelente colchoneta ideal para el camping o la playa.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 Que vengan ya, a hacer una combinada, también Con boga también. Con boga, con pati ¿eh? Buenísimo. A ver, no, Vamos con el Matungo de Marzo Vamos, vamos <Risas> ¡Vamos! ¿no? <Risas> Dicoto! ¿Sí, en ensenada, ¿no? Ensenada. ¿Y? Bueno, en la misma zona, Berizo, Ensenada Estamos acá Salimos de Ensenada, pero pescamos en Berizo ¿vale? tarde vamos arriba los peces de rizo a tengo marca peje Vamos. Ahí Dos valeo, Bien ahí, vamos los pejes. Bien, eh. Eso. Bueno Nico, misión cumplida. Venimos acá los primeros pejes de la temporada. No tuve suerte, pero te pescaron. ¿eh? Misión cumplida, Gaby. Bueno, es. pero estuvimos y compartimos un día agradable, la pasamos lindo, el río espectacular. Con buen amigo, con buena gente, nos hemos ruido mucho y bueno.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 Y el amigo y el, y lo que lo dijiste así, la... medio como para aprender, y fue el que sacó viendo la grande muy Así bien. que espectacular. Y bueno, te felicito. Que nos conocimos, así que fue un se, un gusto, se amigo, dio la salida. Eh, che,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 Comunicate al teléfono 1165 65 57 71 48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta.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 Incluye desayuno, almuerzo, líneas, equipos de pesca, embarcación, tractor cómoda y segura. Promoción en días de semana, 4 mil pesos por pescador. Comunicate al 2215-921746 o en Instagram, Facundo6625. En Laguna La Zoraida de Villa Cañas, Piper Pesca de Mariano Piperno.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 477 46 4200. En Facebook lo encontrás como Luis Formagio, Pergamino Guía de Pesca. En Laguna La Zoraida podés pescar junto al guía Santiago Gerlein Dispone de tres embarcaciones tracker. Dispone además de una mini proveeduría. Brinda también alojamiento en un confortable motorhome. Celular de contacto 2473 46 -4200.